Saludos, Israel Rael En esta hora les voy a enseñar cómo crear una portada en Ultra HD para YouTube. Entonces, ay, no, no obstante, también la pueden eh, poner en otras páginas que les va a funcionar a la perfección. Una resolución amplia para cualquier página. Entonces vamos a abrir Photoshop. Abrimos Photoshop. La, lo que vamos a hacer es, es algo similar a esta que tengo aquí en YouTube. Eh, yo le llamo color arena, eh, portada color arena. Mirenla como se ve de hermosa. Entonces vamos a crear algo semejante. Vamos a dar clic en nuevo proyecto. Vamos a tomar el, el tamaño por defecto de YouTube. de Perdón, de, de, de Photoshop. Una vez dado clic ahí esperamos a que se abra el cuadro. Una no vez se haya abierto, vamos a crear un texto por ejemplo, en este caso le voy a, voy a poner YouTube Yo tuve. vamos a dar clic en aceptar ahora voy a crear el vamos a clic aquí, presionar clic ahí vamos a escoger es la opción que dice la herramienta que dice eh, rectángulo, herramienta de rectángulo. vamos a posicionarnos aquí ah. perdonen ahí que mi mouse falla entonces eso ahí, vamos a soltarlo aquí, después de que abarquemos todo el cuadro, allí una vez allí, que lo tengamos aquí ya listo, vamos a tomar la opción, nos vamos aquí a propiedades, Vamos voy a quitarle este, este, está, estoy allí, para que no me ponga un, un cuadro alrededor, bueno entonces vamos a darle clic aquí vamos a, coger, a crear un color yo ya tengo unos creados aquí vamos a crear uno nuevo vamos a dar clic aquí vamos a buscar un color así vamos a, vamos a ponernos aquí vamos a darle clic aquí vamos a escoger este una vez que lo tengamos así vamos a dar clic derecho aquí en la herramienta que escogimos aquí opciones de función Y aquí vamos a darle, vamos a poner esto en disolver. Y esto lo vamos a poner, vamos a ir bajándolo. Vamos a ver, vamos a ir hasta que, hasta que nos guste. Creo que ya está bien. Y esta opacidad, vamos a, a bajarla. Allí máslo en 50% por cierto, allí de disolver vamos a dejarlo allí y ahora vamos a dar clic aquí vamos a clic en ok vamos a dar clic aquí en propiedades nuevamente clic aquí vamos a darle clic aquí vamos a correr un poquito más hacia acá para que nos coja más color allí bueno allá tenemos nuestro color entonces ahora vamos a tomar esta capa y la vamos a poner de aquí, luego vamos a dar clic derecho propiedades y vamos a dar clic aquí sombra paralela, damos clic en ok entonces para que se nos vea eh, mejor, para que nos quede la, la letra como esta, vamos a poner eh, vamos a dar doble clic aquí en la letra, clic aquí, vamos a tomar eh, blanco, vamos a ponerlo aquí, ahí más o menos, ahí, aquí, damos clic en ok, ok. Vamos a dar en propiedades otra vez. Y vamos a correr el otro poquito. Vamos a correr el otro poquito. Vamos a bajar más esto. Vamos a ponerlo aquí. Y allí nos quedó el color. Perfecto color. Arena como yo le llamo. Y así. Eh, crean una portada. al ah, otro. Eh, para que. La exportemos y nos y no la reciba la, el, el, Esto aquí de YouTube eh, Para que nos quede como portada Porque tiene que tener un tamaño Pues que abarque todo Vamos a dar clic en archivo Exportar Exportar como Y luego vamos a dar aquí Esto aquí lo vamos a poner En 3000 1, 2, 3 3, 0 Y luego vamos a para que se actualice damos clic afuera Y una vez se haya actualizado, miren que ahí se puso más grande Vamos a dar clic en exportar Vamos a ponerle un título Vamos a darle clic en guardar Y ahí ya guardó Y miren que aquí está Miren, color arena, como yo le llamo. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan, me hayan entendido y les haya gustado. El otro que les quiero decir es que eh, para un próximo tutorial voy a crear una imagen y le vamos a poner capas eh, en 3D aquí a lo alrededor. Entonces, espero que estén pendientes para que se aprendan el truquito. Miren, que es de sencillo, como es de sencillo hacer eso. Chao.